planas sí, aquí, aquí Aquí, aquí, <risa> Pam. Pasito, pasito, suave, suavecito, mija. No mames, wey. O sea, no mames. <risa> <risa> ¡Hola, Hola Moniz! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con Solecito. Hola un video en el canal de Solecito donde ella me convirtió, me maquilló Ajá. en una coreana típica, sí, o bueno pues estilo sí. natural, mm. estilo Solecito, Ajá. básicamente nos vemos casi igualitas, sí. así que vayan a su video, vayan a su canal y para este video yo la voy a convertir en mi estilo, ustedes ya saben que yo me maquillo un poquito más diferente de las coreanas Ajá. aquí en Corea, bueno, sí. obviamente este me maquillo un poquito más estilo occidental, hay que decir, Sí, sí, claro Entonces hoy la vamos a cambiar a hacer una transformación grande Traje mi base que yo uso Es el Porn Light Test Pero creo que va a estar un poquito este, clarito para tu piel uh -huh. Así que hay que usar la tuya okay, Mejor va. Estoy muy emocionada, no sé cómo cambiaré yo. Bueno, traje todo mi maquillaje, van a ver. Lo que iba a decir al principio es que la iba a convertir en una latina, pero no quiero generalizar a una latina. Uh -huh. Cuando empecé mi canal me empezaron a decir mucho que me maquillo como latina y no sabía. Cuando hice un como Q&A, preguntas y respuestas con mi novio, muchas de las preguntas eran ¿Cómo se siente que tu novia se maquilla como no. latina? ¿O se maquilla diferente que una coreana? Siempre cuando estoy trabajando, cuando conozco a gente nueva, siempre me comentan un poquito de cómo es mi maquillaje. Uh -huh. No sabía que mi maquillaje era tan diferente. Pues en Corea, poco diferente que otros. No me maquillo mucho para cubrir mi cara, ¿no? Uh -huh. Ni cambiar mi cara. Nada más lo hago porque me gusta. Uh -huh. Sol, que sí. tiene muy bonita la piel. Muchas gracias. Mi piel está un poco oscuro que los, sí. las coreanas. Me quemé en México porque tomé mucho sol y me gusta tomar sol. En Corea no les gustan mucho, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. En son. Corea las chicas coreanas tapan muy bien su piel para que no se quema su piel, ¿no? O sea, se pone muchos sunblocks protector solar ah protector solar se ve bien blanca pero es su culpa porque compró compró base muy clara para ella si sí, no tenía tiempo para cambiar <risa> mi base flojera luego vamos a usar mi corrector favorito es de Tarte ajá ¿Qué? wow uh. no uso corrector para cubrir lo uso como highlight un efecto más 3D porque las coreanitas nosotras somos más planas ajá más, Planas, panques, planas, aquí, aquí, aquí, aquí. <risa> Arriba, por favor. suave. Es que Sol cuando me maquilló fue de que... ¡Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¡Sorba bien! Siento que tiene un salón para... Pasito, pasito, suave, suavecito, mija. Suave, suavecito. Me veo como panda, ¿no? No. ¿No? ¿No? no me aquí? ¿Por qué no me puso aquí? Porque te vamos a maquillar mucho los ojos No ah, necesitas ah, ah, tienes razón Confía en mí Ah, ok Confía bah. en mí Vamos a usar esta cosa Es rubor Pero oh, vamos a usar crema Wow Mi estilo cambia mucho Pero siempre pongo rubor así Y lo pongo en mi nariz Wow ah. Nunca he visto. Que se pone este es mi estilo. Este es mi nariz. estilo. Como borrachita. Se ve muy cute. Ah, ok, vamos. Cute. Va. Ve, tus ojos van a ser sexy oh. y aquí va a ser cute. Un poco tipe, Mejor. Ajá, mejor como balance de cute uh, y sexy. Okay. Y le vamos a poner este iluminador. Ajá. Aquí arribita. Otra vez. Lo difuminamos muy bien. Uh -huh. mm, me encanta, me encanta el rubor. ¿No me veo borracha? No ¿Segura? Wow, esta nariz es muy impresionante ¡Me gusta! Ok, ahora vamos a poner bronceador ¡Wow! Mucho bronceador A ver Bronceador nunca acaba Nunca acaba ¿Por qué? miedo por qué? ¡Ay! Me gusta mucho, me gusta ¡Oh, me gusta mucho! Ahora vamos a hacer las cejas, ya acabamos con la cara. Ok. ¿Y línea por último? No, por la línea. ¿Cuándo? No, espérate. Ok. <risa> espérate. Creo que las cejas va a ser lo más diferente ah, en el sí. sí. Quería ponerme algo, cejas como diferentes, pero me daba miedo para cambiar el estilo ¿Por de qué? las cejas. Porque si no me queda bien y no sabe cómo dibujo. Eso es lo mejor del maquillaje, puedes hacer lo que mm. tú quieras. Y lo puedes borrar si no te gusta. ¡Wow! Se quedó muy chueco. <risa> ¡Muy chueco! <risa> ¡Es que no! no. ¡Muy ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo me vean? ¡Muy diferente! <risa> ¡Corregirlo! A ver, chacón, chacón. ¡Oh, favor. ¡No! <risa> ¿Estoy bien? ¿Segura? Ahora vamos a hacer sombra. Traje esto porque tiene los colores más wow. importantes y esenciales para mi vida. Uh -huh. Siempre uso como tipo de colores más este, cálidos. Siempre uso puro mate, casi casi. Entonces, ¿no te pones algo brillos? Sí me pongo brillantina a veces. Me gusta que mi look sea más mate. Mm. A veces pongo brillantina nada más para un poquito más de efecto. Le queda muy bien este color. ¡Órale! Sí, bien. Ay, no puedo imaginar mi cara. Se ve más sexy el azul. Enséñales, enséñales. ¿Qué les parece? Sí, no, más sexy. Estoy muy feliz. Te ves muy feliz. Sí, estoy muy feliz. Ahora vamos a delinear. ¡Por fin! Los ojos. Estoy un poquito nerviosa porque es muy difícil, pero vamos sí. a hacerlo. Cierra los ojos. Este es mi típico delineador que le pongo más así para afuera. Sol, ¿qué pasó? Te ves bien. ¿Sí? Mm, me gusta esta versión de sol. ¿Sí? Me veo muy diferente. Cierra los ojos. Te ves más adulta. <risa> Parece que vas a ir al antro ahorita. Ok, voy. Uh, con cubre boca. Con cubre boca. Me tapo todo. No acabamos. Vas a ver, no vas a cerrar los ojos, vas a ver abajo así. Yo tengo muchas, muchas pestañas. O sea, cuando era chiquita, o sea, no sabía bien cómo borrar el maquillaje de los ojos, pues, por muy fuerte y se quitaron todo y ¡Ah! pestañas. Qué triste, no tengo y no crecieron. No. ¿Por qué no? No sé. Bueno, le vamos a poner rimel, Otra vez, ve abajo. Último, ustedes saben que me encantan las pestañas postizas. Sí. <risa> y bueno, casi siempre me pongo pestañas postizas cuando hago videos. Uh -huh. Las que me pongo son gruesas, así. Muy grueso. Estas ya las usé. ¿Te uh -huh. importa? No, no, no, no. ¿Es tu primera vez usando estas? Sí, o sea, para hacer como algo video. A veces me lo puse, pero uh -huh. casi no. ¿Pero te pones más naturales? Sí. ¿Qué estás Ajá. Voy a dejar a que se sequen el, las pestañas Voy a delinear Siempre uso mate Y siempre delineo grande okay. Para que se vean más grandes ¿Hasta ahí? Sí ¡No es parte de labios! Así se ve más grandes O sea... Uno de, uno de mi complejo fue de unos labios sí. delgaditos mm. También... Pues aquí está, así se hace Ajá. Este es mi labial favorito Es mate, es... Casi color de, de mis labios O sea, parece que tienes los labios más gruesos con estos vamos a ver! ¿Por qué? Se ven muy diferentes mm. Mm. Mm. Mm. Mm. ¿Ya? No, espérate Pestañas a... ah. ¿Ya, uh -huh. ya se secaron Cierra los ojos No los abras No abras tus ojos okay. no quiero aprender hay que secarlos. Teba. Se ve súper diferente. No mames. ¡Guau! Wow, ¡Me encanta! No mames. No mames, pero creo que tronco. No, no mames. No mames, de, No mames. Así se dice. A ver, enséñanos A ver. El look final. A ver, a ver. A ver. ¿Lo pones este? ¿Te lo pones? Sí, en sí. mis videos. Ahorita no, pero. ¿Cómo se ve? Increíble, Ay, muy, ¿no? Muy diferente. Me encanta. Me siento que soy otra persona. Wow. ¿Te gusta? O sea, la pestaña está un poco shock. Está en shock por las pestañas. Wow, no manches. ¿Cómo? No mames, güey. Ahora con ese maquillaje vas a ver en cámara y di. No mames, güey. No mames, güey. <risa> ¿Qué te pasa, güey? O sea. O sea, no cero que ves. Wow. te ves. ¿Te gusta? Va. ¿Qué piensan del maquillaje que le hice a Sol? ¿Qué les parece? Mi nuevo look de Jimin? A mí me encanta, me encanta. <risa> ¿Es en serio? Sí. por pues la pestaña. La pestaña. ¿Puedes ver enfrente? Sí, pero me puedo ver enfrente, pero sigue, está, o sea, tapando mis ojos la mitad. O sea, puedo sentir... chunje, ¿Chunje Junje, es Existen. Puedo sentir existencia de las pestañas. Que existen las pestañas, están enfrente de ellas. Sí. sí. Sí, cuando yo me las pongo también lo siento, pero te ves increíble. ¡Wow! Muy diferente con mi look. O sea, Pero te ves muy bien. Así vas a una fiesta y ¡pum! Ya. wow Voy a tomar una foto. wow ¿Cómo que ¿Le queda bien o no? dejen los comentarios que le queda bien porque yo pienso que se ve hermosísima. A mí o sea, me gusta quie, muchísimo. Quiero escuchar su opinión sí. sobre mi... Bueno, ok. Tu cara, como siempre lo haces... Igual estás muy bonita, pero me encanta este look también O sea, es muy diferente, creo que te muy queda muy diferente. bien ¡Oh! Pero se ve muy bien con el pelo, con tu color Oh, sí Sí, ¿verdad? Oh. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> o sea, ¿cómo me pongo mi cara para tomar los fotos Le... que así oh ¡Sor! ¡Sor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Se pegó allá arriba! ¿Qué pasó? ¿Por ¿Cómo qué se subió? ¿Tienes pegamento allá? Estoy muy feliz, estoy muy satisfecha con mi trabajo Creo que sigue en shock la sí. Sol, ¿Qué piensas de tu maquillaje, Sol? ¿Te gustó? O sea, a mí me gustó hasta que me pusiste pestaña Pero con pestaña... Pues... no sé... es muy grande para mí Sí, la verdad sí está muy grande Cuando yo me lo pongo, yo me siento súper hermosa Me encantan las pestañas grandes, grandes, grandes Pero mi mamá siempre que me lo pongo... ¿Perdone? Siempre que me pongo estas pesteñas, mi mamá tampoco le gusta. Uh -huh. Dice que está demasiado grande. Y creo que para ojos como nosotras, chiquitas, uh -huh. sí se ve mejor ponernos pesteñas más chiquitas, naturales. Uh -huh. No es que a mí me gusta más. ¡pum! Ah, más drama. Efecto dramático Ajá. Pero creo que te ves muy bien ¿Cómo te gustan tus cejas? ¿Qué es lo más diferente aparte de las pestañas? o oh, De sombras ¿Sombras? Sí. ¿Color de sombras? Color de sombras porque nunca me he ponido como este tipo de color Ajá. Y también mate O sea, no use casi casi de mate Siempre me pongo brillos Pero de verdad me encanta Me corrijo de mi complejo Me gusta de como grueso de mis labios Me veo muy diferente Muy diferente Muy muy diferente me gustó. Así puedes hablar más fresa y. Oye, oh, yeah. ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué te pasa? No me acerques. No mames, güey. Cero no que ver. No mames, güey. ¿Es en serio, neta? ¡Qué oso! ¡Qué oso! <risa> ¡Perfecto! <risa> ¡Sí! <risa> ¡Wow! Ya la cambiamos wow. a G-Moon. <risa> Esta es la transformación final de cómo cambiamos de solicito a G. Sí. Vamos a acabar este video aquí. No olviden que también tenemos un video en el canal de Solicito donde sí. yo cambio a Solicito. Y déjenme en los comentarios abajo qué piensan de este maquillaje, cómo Por se favor, ve. Sí. Ella favor, quiere saber. Sí, quiero ver los comentarios. <risa> Y también no olviden a suscribirse a este canal, no olviden a darle un like, tampoco olvídense de la campanita de notificaciones, también del canal de vlogs, Chimun Vlogs, y los veo muy pronto en mi siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!